Todo el puente. Miren por los caminos donde nos trae Leica. Miren dónde está Leica. Miren dónde estamos nosotros. Leica. Te amamos. ¿Cómo están gente? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Chill and Create El día de hoy estamos con nuestra amada Leica por hacer algo que teníamos muchas ganas de hacer, que teníamos muchas ganas de conocer. Hace unos días visitamos la zona sur del Parque Nacional Los Alerces con Meraki Sur, una empresa de turismo de Esquel. Y el día de hoy vamos a recorrer la parte central del parque. No tenemos mucha idea cómo será por dentro, estuvimos buscando un poquito por internet, pero la realidad es que vamos a dejar que el parque y sus lugares nos sorprendan. Para ustedes que seguramente se preguntarán dónde está Rufina, Rufina sigue en la cabaña, así que está muy tranquila ahí, con techito, comidita, agüita, súper bien. Y miren lo que es esto. sorprendido con esto Eso. del futuro acabamos de ingresar al primer sendero que estamos recorriendo el día de hoy donde se encuentran unas pinturas rupestres el sendero Increíble, deben ser unos 3 minutos desde sí. que arrancamos a caminar. Está marcado, hay una pasarela, es de acceso para todo el mundo. Y acá vamos a ver un art ataque de los nativos de la zona. Esto es muy zarpado. Son las primeras. Que veo en mi vida no sé si has visto antes no son las primeras hay que hacer un poco de fuerza para verlas porque están bueno como súper expuestas a las condiciones climáticas del lugar y van como lavándose con el tiempo pero encontramos un par y se las vamos a mostrar ahora Que llegamos y medio que nos perdimos así que nos bajamos en la intendencia a preguntar cómo se hacía para llegar a los lugares donde queríamos ir. Ahora estamos yendo... ¿A dónde estamos yendo? A la pasarela del río Arrayanes íbamos a hacer primero las cascadas y Irigoyen pero había muy mucha gente en el estacionamiento así que vamos a hacer primero esa zona y después vamos a pegar la vuelta a hacer las cascadas antes de salir del parque. El parque es inmenso, pero de verdad es inmenso, vamos a hacer mucho hincapié en eso. Hay de todo adentro, hay un montón de zonas de acampe. Está eh, qué más hay? Proveeduría. Proveedurías y hay un montón. Restaurantes, restaurantes cabañas. cabañas. No, no, una locura. Amgo el puente. Acabamos de llegar al inicio de las pasarelas Hay más o menos unos 20 kilómetros de arripio Una vez que termina el asfalto Algunas partes están buenas Algunas partes están mega furiosas Vamos a ver qué onda de la vuelta Que seguramente nos vamos a cruzar Muchísima gente viniendo para este lado Entró bastante polvo en Leica Principalmente en la parte de adelante No tanto en la de atrás Dato de interés Una vez que llegan al estacionamiento Este se cobra, gente Nadie nos avisó eso Está como concesionado, llegas, te cobran por hora, no sé si me parece bien, no sé si me parece mal todavía si sí me parece que te lo tendrían que decir en la entrada porque si de pronto yo ahora le digo al chango, hey no tengo plata, que zapa a tener en cuenta Y ahora estamos por cruzar la pasarela del río Arrayanes Esto es como todo un hito Es como uno de los highlights de la zona centro del parque Así que... Uh, vamos a gritar Acabamos de ver un alerce de 300 años. Algo que me llamó mucho la atención es que a pesar de la edad, si uno lo ve en altura, no es extremadamente gigante. Eso nos da una idea de lo lento, lo lento que tardan estos árboles en crecer. Algo para decir. Más grande, cuánto te dije que tiene. 57 metros de alto, 2 metros y medio de diámetro y tiene 2600 años. ¿Qué? Hoy no lo vamos a ir a ver, pero hubiese sido algo que nos hubiese encantado de ver Estamos ahora en Puerto Chucao El nombre es en honor a un nave de la zona Que todavía no hemos podido ver, pero ya la vamos a ver Desde acá salen las navegaciones que van al Alerzal Milenario Ganas no, no nos Ni hablar y a un trekking que se hace hacia un lugar que se llama Glaciar Torresillas En teoría más adelante hay un mirador de eso Un dato súper pero súper interesante es que había otros barcos que hacían este cruce Pero detectaron que estaban perdiendo combustible dentro del lago Menéndez Que es este que tenemos aquí detrás Así que les dijeron hasta que eso no se regularice no pueden volver a navegar Hace una hora y media o más que estamos caminando, así que vamos a tener que pagar el estacionamiento Si alguien nos quiere invitar a un cafecito y nos quiere pagar el estacionamiento del día de hoy Está abajo el link en la descripción Así seguimos recorriendo y conociendo lugares juntos Dos horitas estacionados, 400 pesudios nos cobraron Vuelvo a decir lo mismo que dije el día de hoy No sé si estoy de acuerdo, no sé si estoy en desacuerdo Claramente es para controlar la cantidad de gente que se estaciona Pero por lo menos te lo tendrían que avisar cuando ingresas al parque Así ya lo sabes con anterioridad ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a ver si bajamos en la playa El Francés Que nos recomendaron el día de hoy Vamos a ver cómo está la bajada para almorzar Y después de ahí a Cascada Irigoyen y luego ya nuevamente a la cabaña dato que se le pasó a Nico Estás más de tres horas, 500 pesos y no puedes dormir ahí o sea que si venís con el motorhome no puedes dormir ahí porque hubiese estado bueno no ahí con motorhome no en nuestro caso porque está Rufina esperándonos en la cabaña, la caminata que hicimos recién se sintió y todavía nos queda una caminata más que es un kilómetro un poquito menos pero bueno, lo estamos dando todo Entonces estamos aprovechando que la PM se quedó en el lugar de guardada para eh, Corre este parque que nos tiene como locos. que en sí nos tiene como locos. Y este parque, más locos todavía. tendrían que ver la cara de las personas que nos cruzamos cuando la ven a Leica andando por el río violento en el medio de la nada incluso otros viajeros que nos cruzamos en motor con como más confortables se quedan sorprendidos de verla nosotros estamos enamorados de Leica Leica es miren a dónde nos trajo no no es falta nada. Siendo un poquito más de las 4 de la tarde nos queda nuestra última parada programada para el día de hoy Estamos subiendo de Cascada de Rigoyen. el cartel dijo 300 metros Pero solo en subida, la fochita no quiere saber más nada La otra caminata nos cansó un poquito, estamos un poquito fuera de estado, vamos a ser honestos Pero esto súper vale la pena Gente, yo dije, bueno, son 300 metros, va a ser una picada súper larga de subir, subir, subir, subir sé que son 300 metros en general los que tienen que caminar tipo arrancas a subir tipo bueno dale mismo tirón y ya estamos ahí se ve la cascada dos minutos Recién salimos de la Cascada de Rigoyen. es un camino corto pero de subida, no es tan largo como creíamos. Eh, nada gente, estamos muy pero muy contentos, muy felices de poder estar acá en el Parque Nacional Los Alerces. Muchas veces dijimos que esto esto está dentro de Trevelin, nosotros ahora vinimos hasta Trevelin, vamos a conocer Trevelin. Pero es que el gente todavía nos está volviendo locos Y supongo que Trevelin va a ser lo mismo Muy, muy Pero muy hermoso todo Todo, o sea, como que ya veníamos Medio creyendo que íbamos a ver cosas Zarpadas, superó cualquier tipo De expectativa de lejos Recomendadísimo a todo el que esté por la zona Que venga, que tengan en cuenta Esto del estacionamiento del otro lado Porque a veces uno no anda con efectivo, pero creo yo Que hoy deben tener ahí alguna cosa Una red o algo que te puedan correr igual Este parque nacional superó toda las expectativas que podíamos llegar a tener y mucho más, porque jamás pensamos encontrarnos con todo esto y todo lo que vimos también en el video anterior que fue una Increíble. locura, Muchísimo. y eso que nos quedó la zona norte, nos quedó toda la zona norte sin conocer, hay muchos senderos, si vienen con tiempo para quedarse en camping y eso camínense todo, pues posta que tiene una pinta de que está para recorrerlo todo, todo, todo, y... miren, miren quién está ahí Gente, Leica nos trajo hasta acá. Increíble. Yo creo que este es el cierre perfecto con Leica y atrás y este equipo. Y si llegaron hasta acá, gracias por acompañarnos una vez más. No olviden suscribirse, comentar, compartir. Todas esas cosas son gratis y hacen que YouTube reconozca todo el esfuerzo que estamos dando para subirles. Contenido de calidad, lo Porque más que, que podemos. Un montón gente, un montón. Hay vayan un a montón. En Facebook y sí, en Instagram. Sí, hay un montón de contenido ahí ah. para que vayan a ver, bien actualizado. Nos y podemos... nos vemos en el próximo video.